¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches. 22 con un minuto, hora de nuestro país, y 23 con un minuto, horario de Argentina, porque nuestras invitadas, por supuesto, provienen de nuestra nación hermana y ya las vamos a ir presentando porque tenemos un programazo el día de hoy acá en Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X www.facebook.com slash tuzonax para que nos pueda sintonizar en nuestro Facebook fanpage y nos puede seguir en nuestras redes sociales Instagram y Twitter, arroba tuzonax y por supuesto en las redes sociales de Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio en Instagram, arroba guión bajo Ataque Directo en Twitter y Ataque Directo FM, femenino masculino para nuestro Facebook Fanpage en donde está apareciendo también en conjunto la transmisión de este programa. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este espacio, y en esta ocasión tengo una panelista invitada que también paulatinamente ha sido parte de nuestra familia, la profesora Paola Mendoza, entrenadora del cuadro de Unión La Calera Femenino. Profesora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas. Eh... Un gusto nuevamente estar acá compartiendo panel aquí con, con usted, Gonzalo, y con estas tremendas invitadas. Eh, de hecho, quise estar acá porque quería conocerla y hablar con ellas directamente, interactuar. Eh, me parece una experiencia genial esta de, de ir conociéndonos, ir conociendo nuestro fútbol a nivel no solamente nacional, internacional. Así que creo que somos un programa bastante pionero en este sentido y vamos a ser uno de los, que, de los más importantes para visibilizar el fútbol femenino. Insisto, a nivel nacional e internacional Así que muchas gracias Gracias, perdón Y bienvenidas, chiquillas Efectivamente eh, Queremos saludar a todos aquellos que ya se unieron a nuestra sintonía Y antes de presentar a nuestras invitadas Quiero aprovechar de mandarle un gran saludo A la capitana del cuadro de Unión La Calera Camila Vargas Que está de cumpleaños el día de hoy Así que un gran abrazo para Camila que es un tremendo ejemplo para las muchachas del cuadro calerano y que se ha visto reflejado, por supuesto, en las redes sociales del club, como todo el mundo, incluso entrenadores de otros equipos y también jugadores rivales, le han brindado, le han brindado muchos saludos. ¡Felicidades, ya. Camilo! <risas> Ahora sí, nos dejamos de labia, vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy en este especial que hemos hecho en ataque directo fútbol femenino sudamericano, para nosotros es un gran placer tener acá en el capítulo del día de hoy a dos muchachas que viven de forma apasionada el fútbol en su país, me refiero en Argentina. Una de ellas fue futbolista y en estos momentos es la entrenadora del cuadro de Rosario Central Femenino que debutó en el campeonato de la primera división precisamente esta temporada y la otra invitada es su ayudante técnica, su escudera. Roxana Vallejos y Lara Jerkovic, ¿cómo están? Muy buenas noches, Bienvenidos a Ataque Directo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches Chile, buenas noches Argentina, eh, muchas gracias por la invitación. Y bueno, eh, vamos a, a charlar un ratito de fútbol, de esto que nos gusta tanto. Perfecto. Lara, ¿cómo, ¿Cómo te, te encuentras? Buenas noches, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como dijeron las chicas, acá preparadas para, para hablar de fútbol, que es lo que nos gusta y nos apasiona. Antes de entrar de lleno con lo que está sucediendo con su escuadra, me refiero a Rosario Central de Argentina, queremos saber un poquito más detalles de ustedes, obviamente relacionado al fútbol. ¿Cuál es la génesis que tiene cada una de ustedes a la hora de comenzar su carrera profesional en esto que es el fútbol femenino? Eh, bueno, lo mío es muy cortito, yo soy como muy nuevita en todo esto eh, eh, Terminé mi carrera de directora técnica en el 2016 Y bueno, en el 2017 tuve, tuve la suerte me, que me llamaron para dirigir una categoría de infantiles de, de niños, de masculino, en lo que es un predio de zona sur que tiene central eh, luego de eso, siempre estuve por ahí en escuelitas con, con, con niñas, con mujeres. Y bueno, en julio, por ahí más o menos, me, me habían convocado para, para un selectivo que hubo a nivel de Rosario, de nuestra ciudad, eh, de sub 15. Eh, bueno, después invitándome eh, a, a participar en el cuerpo técnico del, del mayor selectivo mayor de Rosario. Y en el medio, en el mismo momento que se me da todo eso, me llaman de, de centrar como para arrancar un poco a coordinar todo esto que se venía, eh, que bueno que se veía venir, que, que iba a haber muchas chicas, porque bueno estaba la primera categoría, pero iban a empezar las inferiores, las infantiles, Tenía, tenemos varios predios en Central, entonces era un poco acomodar lo que era bueno, zona sur, el periodo de cosecha, eh, y demás, y ir acomodando las categorías, los profes y demás bueno y después dejé medio eso de lado para abocarme más a lo que me gusta que es dirigir eh, empecé con la categoría sub 15 que se empezó a dar el año pasado como les comentaba antes y, y bueno ya este año eh, ayudando en algunas cuestiones a, a Roxana y, y también más que nada más, más que ayudando es como para ver cómo, cómo es el trabajo que se hace en la primera categoría para poder transmitir todo eso a las líneas inferiores del club y tener una misma línea, una misma metodología y que puedan esas chicas llegar digamos, eh, con herramientas suficientes y necesarias para que quien esté en primera, sea Roxana o quien esté eh, en el momento que las chicas les toque debutar, eh, sepan eh, y tengan las herramientas necesarias para, para poder hacerlo de la mejor manera en primera división. Y bueno, hoy me toca estar como técnica, sí, en la sub-16. Ahora, Robo es todo tuyo. Sí, sí. Bueno, yo soy eh, ex jugadora. Tengo la dicha de haber tenido una larga trayectoria como futbolista. 23 años en AFA. Eh, tuve la experiencia también de, de poder jugar eh, de manera internacional. Eh, de manera nacional pasé por Independiente, Estudiantes de La Plata, Boca Juniors. Eh, de manera internacional eh, estuve jugando en Costa Rica, en Desamparados, Cartago, San José. Eh, y bueno, tuve también la oportunidad y la experiencia de haber conformado la primer sub-17 del seleccionado nacional. Eh, pasé por la sub-20 y llegué hasta la mayor. Eh, soy una, una entrenadora joven también, en el 2017 me, me gradué y enseguida ya empecé a trabajar como ayudante en el cuerpo técnico de estudiantes de La Plata en primera división, ya estaba despegando como jugadora y, y enseguida después de recibida me ofrecieron para, para, para trabajar en la institución, obviamente que, que ni lo dudé, empecé eh, presentando un proyecto para reabrir la escuela de estudiantes de La Plata y luego me ofrecieron para dirigir las categorías juveniles de Estudiantes de La Plata. Eh, me encontraba ya trabajando en Estudiantes cuando cuando me llaman de Central, que después les voy a contar un poco más. Pero bueno, eh, hoy tengo la, la oportunidad de, de contar con una ayudante de campo, que es Lara, que ni lo dudé, cuando vi que era una DT mujer, dije, vení para acá y, y, y ya la acaparamos, porque somos pocas, esa es la realidad. ¿Profesora, Paul? Paola? Sí. ¿Alguna pregunta, en este caso, a las profesoras de Rosero Central? Sí, eh, Lara, este, Para Lara, eh, ¿cuentan con sí. la ayuda necesaria acá del, del club, de, de todo el proceso de, de trabajo como entrenadora que realizó usted? ¿Qué tal, qué tal veía el apoyo ahí respecto a, a su labor dentro del, de los proyectos en los que trabajó? No, la verdad es que el apoyo es... Eh, tratamos de, de trabajar con, con, con mujeres que están en, en, en, en diferentes áreas del club que nos apoyan un montón, tenemos áreas de género, eh, bueno, directivas que están más a cargo de femenino y tenemos un apoyo nada, tremendo, vaya, no, eh, no, no, no, no exclusivamente económico, no, no es todo económico, sino hay... Eh, vamos por otras cuestiones, eh, mucha ayuda a las chicas desde alimentos, eh, indumentaria, este, eh, psicólogos, nutricionistas, digamos, hay, hay un montón de, de, de otras cuestiones que, que se deben atender en el deporte eh, y, y la verdad que en ese sentido yo veo como que, que hay apoyo siempre, obviamente que siempre se puede... Eh, pedir más o se puede obtener más o se puede recibir más cuestiones, pero para arrancar digamos, como decíamos antes, es una etapa que estamos casi arrancando y hay que ir de a poquito y bueno, nosotros vamos recibiendo lo que necesitamos por lo menos. Super, y para Roxana otra pregunta igual, ¿qué criterio utilizan para, para este, elegir a las jugadoras, en este caso las adultas? Eh, mira, bueno, yo te cuento la experiencia, cuando yo llegué a Rosario Central eh, Me encontré con un equipo que ya era ganador, ya era un equipo formado Y iniciamos el torneo con las jugadoras de Central O sea, no salimos a buscar a ningún lado, simplemente hubo un pequeño inconveniente De que se nos fue una arquera y tuvimos que traer a otra Y vinieron dos o tres jugadoras más eh, para reforzar Pero la verdad que lo que buscamos... Eh, siempre en los equipos y es lo que también queremos como dt son jugadoras inteligentes jugadoras que sepan que tengan muy buena técnica que estén bien físicamente eh, eso es básicamente lo que, lo que necesitamos como, como urgente no eh, después lo demás lo que nosotros vamos eh, acoplando a ellas es nuestra metodología de trabajo que ya eso ya lleva más tiempo y se van acoplando en los entrenamientos ¿Y ustedes cuánto tiempo ya llevan trabajando con el cuadro de Rosario Central? Porque por lo que ustedes comentan, igual ha sido un proceso muy extenso, han tenido que trabajar diversos factores para poder conformar el equipo como tal. Mira, eh, yo empecé a trabajar con el equipo el año pasado a partir de agosto, que empezó el torneo. Dos semanas antes de iniciar el torneo, eh, fue como, sos vos, dale, toma, este es el equipo y empezá. Y así que bueno, fuimos trabajando en ese, creo que se extendió una semana o dos semanas más y, y en ese tiempo fuimos ganando un montón de cosas y acomodándonos porque era todo nuevo tanto para ellas, de ser amateur a saltar a profesionales, eh, de, de, de vida, de hábitos totalmente diferentes, otras exigencias y también un cuerpo técnico nuevo, no porque por ahí ellas estaban habituadas ya a tener... un, un otras caras y, y otras maneras de convivencia que bueno eh, evidentemente eh, les tocaba otra que era yo con, con todo el cuerpo técnico nuevo también así que bueno de a poquito nos fuimos acoplando eh, fuimos haciendo los ajustes necesarios durante el torneo también durante la competencia eh, una de las cosas que más teníamos que cuidar era el tema de las lesiones porque la exigencia era mucho más elevada que de la que ya venían el equipo jugaba en la liga amateur platense ¿sí? eh, que es, un, es una liga regional eh, y bueno de a poquito nos fuimos acomodando y estuvimos en competencia hasta, hasta la pandemia después ya se canceló todo y, y terminamos eh, dentro de, de la zona campeonato por ser la primera vez que, que como equipo que competimos, a comparación de otros equipos que vienen ya de hace años compitiendo en la alta categoría, sinceramente el balance es muy bueno, porque eh, poder lograr lo que logramos en tan poco tiempo, en seis meses, básicamente, eh, fue muy bueno. Y no solamente eso, sino que también llegaron justo en una instancia muy importante para el fútbol femenino argentino, que fue la profesionalización en el caso de ustedes como equipo, nos comentaban en la interna que ya hay ocho jugadoras con contrato y en el cuerpo técnico están ustedes. ¿Cómo ha sido ese proceso paulatino para un club que está comenzando sus armas dentro del fútbol femenino trasandino? Sí, mira, eh, a ver, la, lo principal es la realidad. ¿sí? Nosotros entrábamos por primera vez a un torneo y recibíamos la, la, la ayuda de poder contar con... Con los contratos, ocho contratos con las jugadoras y, y dos contratos para el cuerpo técnico. Eh, y el club fue sensato, dijo, bueno, arranquemos así y después vamos viendo so más adelante qué posibilidades tenemos para ir ampliando esto, ¿sí? Eh, acá no hubo ningún tipo de promesas eh, de, de nada. Era lo que teníamos y así arrancábamos, ¿sí? con la sinceridad de lo que el que está dispuesto arranca y el que no, bueno buscará otra opción y creo que, que de, de esa parte de, de ser sinceros eh, pudimos empezar a trabajar indiferentemente quién tuviera contrato y quién no porque también tenemos otra otra realidad no podíamos ofrecer más contratos de lo que teníamos pero sí podíamos darles un viático a las que no recibían un contrato formal entonces eh, eh, a ver de todas maneras con contrato sin contrato mi responsabilidad y tanto las de ellas es rendir de la mejor manera sin diferencias ¿sí? Así que, que bueno Fue fue eso eh, en realidad lo, El inicio Obviamente que el club, como dijo Lara antes se parece eh, muchísimo a los... Paola, sí, te escucho. Sí, perdón perdón, Disculpa, se parece mucho Al proceso que se está viviendo en la actualidad acá En Chile, aunque aún hay equipos como Unión La Galera, que aún no reciben Ningún tipo de ayuda del club como tal pero, pero bien, bien. ¿Cuántos equipos en competencia en, en primera están ahí en primera división en Argentina? ¿Cuántos son? 17 equipos. Nosotros este año ingresamos como, como invitados por ser un club afiliado a AFA. Eh, ha pasado en anteriores competencias que también hubo equipos invitados que no eran afiliados a AFA, pero bueno, eso pasó en otros años. Claro. Y en realidad eh, Rosario Central desde el año 91 que que el torneo de AFA se, se, se inició, siempre estuvo la propuesta de ingresar dentro del torneo. Y siempre fue como rechazada por el, por el simple hecho de que, a ver, la mayoría de los equipos son de la ciudad de Buenos Aires. De Buenos Aires a Rosario hay 360 kilómetros, o sea, cuatro horas mínimo de viaje. Y la realidad que en el 91 hasta ahora, que no, que no se podía hacer, eh, no todos los clubes contaban con la posibilidad de económica de poder solventar los gastos para trasladarse, para poder tener las comodidades necesarias mínimas para poder hacer semejantes viajes, ¿no? También. Claro. Así que bueno, creo que un poco de la ayuda de, de AFA y del club también eh, ayudó en esta eh, semiprofesionalización a que nosotros empezáramos a participar, pero aún así eh, Rosario Central siempre estuvo eh, con los pedidos para poder... Eh, Competir y, aparte, bueno, tener la posibilidad de, de ser un equipo del interior, poder ingresar al, al torneo de AFA, ¿no? Hacerlo más federal, a eso me refiero. Super, y, en ese super, caso, y en ese caso, ¿cómo ha sido la experiencia en este torneo para ustedes? Bueno, desafortunadamente detenido por el coronavirus, que es algo que ha sucedido en todos los países del mundo, pero me imagino que más que una experiencia debe ser algo muy enriquecedor para las muchachas, porque estábamos divisando en estos momentos la campaña que han realizado en, en este torneo y están octavas. Y han hecho buena campaña Y aún así faltaba mucho torneo por recorrer La verdad que el, eh, Sí, fue muy corto el, el tiempo que tuvimos de competencia Pero fue demasiado positivo para nosotros Yo creo que sorprendimos a muchos equipos Y, y dejamos una buena imagen eh, De lo que es central ¿sí? Que central siempre va a ir mucho más De lo que, de lo que es eh, A nosotros nos dicen guerreras ¿Sí? Entonces ya con ese nombre te, te dice de que no hay ningún partido Sabiendo aún que teníamos eh, partidos que no eh, a ver, perdibles ¿sí? eh, No los íbamos a, a dar por vencidas eh, en ninguna instancia Entonces creo que eso también marcó mucho el posicionamiento en el cual terminamos Y en el, y en el posicionamiento también de referencia que se llevaron los equipos Cuando tuvimos que competir Rosario Central eh, así que bueno, para mí fue bastante positivo y supimos llevarlo bastante bien. La comparación, como te decía antes, con otros equipos que hace años que ya llevan eh, dentro de la competencia y ventaja que nos pueden llevar a nosotros, la verdad que nos fue demasiado bien. Hoy una pregunta para Lara, eh, señorita Lara, qué, qué, qué? Un, una pregunta más personal ahí llamo como más camarines, más, más de trabajo. ¿Cómo es trabajar con la, con, su, con la primera entrenadora, la, la señorita Roxana? ¿Qué tal? ¿Cómo es el, el sistema ahí entre ustedes? Ah, bueno, ya Roxana lo sabe porque yo ya personalmente siempre se, me encargo de decírselo. Eh, yo no tengo más que palabras de agradecimiento a ella porque digamos, estoy digamos, acá eh, ocupando este lugar gracias, gracias a ella. Y... Y estoy aprendiendo más que nada un montón porque nada, mi experiencia era muy pequeña, era muy eh, de poco tiempo y ella tenía otro tipo de experiencia y, y, y yo estoy ahí para eso y ella me escucha eh, mucho si yo hago alguna observación o veo algunos errores en práctica o, o cuestiones de partido y, y me escucha y lo toma y lo, lo hablamos. Eh, y la verdad que eso está bueno para, para alguien que, que está aprendiendo, porque que, que te puedan escuchar y que te valoren tu opinión y, y demás eh, es reinteresante y te explica por qué hacemos esto, por qué vamos a entrenar eh, el martes tal cuestión y el miércoles tal otra y el jueves tal otra y te va dando toda un, eh, una, una justificación eh, que todo tiene conexión con todo y eso es lo que yo después, eh, mi labor es poder trasladar todo eso a lo que son categorías inferiores del club para, como te comentaba al principio, ¿no? que tenga toda una coherencia y que el trabajo que se esté haciendo en primera no sea en vano eh, y que pueda ser trasladado abajo y que el día de mañana, como te, como les comentaba en el intervalo, que por ahí bueno la gente no, no lo escuchó, que, que sea en realidad de abajo para arriba y, y podamos empezar a nutrir a nuestra primera categoría eh, porque sí, porque a, a, a pesar de que, de que se le está dando hoy importancia al femenino Y hay colaboración y AFA colabora y todo No, no dejamos de, de, de tener que, digamos, que luchar con, con eso Que no podemos ir como en el masculino a comprar una jugadora para, para primera división Y poder afrontar y hacerle y ganarle no sé o a River o a Boca Que son equipos que están compitiendo en AFA Como dice Roxana y Juan Copa Libertadores si les va muy bien, entonces no podemos comprar jugadoras, nuestra filosofía como institución eh, eh, no solo con el femenino, es la filosofía de central, de, de la historia de central como club y en el masculino es nutrirse de sus recursos genuinos que es, son las divisiones inferiores entonces es lo mismo que queremos implementar para el femenino y bueno, la idea es esa, ¿no? que, que podamos contar con con, con muchos recursos, que yo pueda proveer desde abajo a Roxana con, con recursos interesantes para seguir afrontando la, la primera competencia eh, lo, lo más armada posible. Y, y nada, este primer año la verdad que los resultados que se obtuvieron fueron fantásticos, eh, estamos muy contentos y, y creo que va a ir mejorando año a año, así que nada. Tenemos un montón por delante Un montón por trabajar, un montón por hacer Eso es lo que está buenísimo del femenino Y que siempre hablamos con Roxana no Claro, en el fondo bueno Es, es seguir un hilo conductor De acuerdo a la metodología de trabajo del primer equipo Obviamente adaptándolo a las categorías inferiores De acuerdo a sus etapas eh, De evolución como futbolista Y en relación a eso, Roxana ¿Qué metodología utilizan ustedes eh, eh, Para para con la categoría adulta. ¿Qué metodología eh, de entrenamiento, métodos, sistemas, en base a eso? Eh, bueno, ahí te hablo un poquito un, po un poquito, de todo mezclado. Eh, sí, sí, por supuesto. Principalmente, eh, no solamente, a ver, cuando hablamos de metodología, hablamos de, como decía Lara, entender primero en dónde estamos, cómo, hacia dónde vamos, ¿sí? en dónde estamos parados, según la competencia que tenemos enfrente y cuáles son tus, las jugadoras que tenemos sí y, y cuando ya podemos eh, encapsular todo eso es donde empieza nos, donde nosotros empezamos a trabajar con las jugadoras y es donde nosotros intentamos ser lo más comprensivas con las jugadoras ¿sí? enseñándoles no solamente de la de la manera eh, eh, global sino analítica también o sea, hacemos una combinación de, mucho, de, muchos, eh, de muchas teorías porque nuestro sistema es, es eh, sistémico, ¿sí? a la hora de trabajar eh, integro todas las partes o sea, eh, todos interactuamos con el profe, con la nutricionista con la quine con, con Lara eh, con el médico sí, están interconectados a la hora de trabajar y esa contención es lo que hace que dentro de este proceso vayamos acompañando al crecimiento de la jugadora. ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que hablábamos antes, la mayoría de las jugadoras no tienen el proceso formativo. Muchas de las jugadoras te llegan con 24 o 26 años sin haber jugado al fútbol. ¿sí? Entonces, se perdieron mínimamente 10 años de, de proceso de, de, de base. Entonces, tenemos que estar haciendo una mezcla entre... Todo para poder compensar a esa jugadora, para poder potenciar a esa jugadora Y que sean funcionales y que te rindan en el equipo No sé si, si me expliqué Súper bien, de sí. hecho yo hay, existe el, el, bueno, el método que yo utilizo con, con el equipo K Sistémico, dinámico, integral Que es al, al parecer es el mismo, el mismo, estamos hablando en el mismo idioma parece Así que súper bien, bien guías, muchachas, y en relación a, a, la, a, a la fortaleza o uno de los aspectos más fuertes que tiene Rosario, de los aspectos del fútbol, ¿cuál creen que ustedes o al menos el, el que ya tienen fuerte y el que desean potenciar para seguir creciendo a nivel competitivo? Eh, no sé, ¿quieres contestar la bola o la contestación? No hay problema Contesta ¿Ambas? y después le sumo algo Bien Mira, eh, yo te comento eh, te, hago, te hago más o menos una referencia Yo soy de Buenos Aires sí. Y dentro de Buenos Aires Nuestra referencia de jugadoras Lo más fuerte que tenemos Están en las provincias En Córdoba y en Rosario ¿sí? o Santa, en, en Santa Fe Que es la, la capital de Rosario sí. Eh, y una de las cosas Que a mí me impresionó mucho Cuando yo llegué a Rosario Central Fue la calidad de jugadoras que teníamos Así, en, es como, era como un tesoro en bruto ¿Se entiende? Y yo decía, bueno, a ver, claro, lógicamente, en la liga local, ya al equipo le quedaba muy chico la competencia. Por eso fue también el pedido de Rosario, la insistencia de poder competir a un nivel mucho más elevado. Y creo que una de las, de las características que tiene la jugadora del interior es que son muy fuertes, no sé si es por una necesidad de crecimiento diferente al la de la ciudad, porque tienen más potrero No sé, la verdad, a ver, nosotros decimos potreros, o sea, calculo que ustedes también, eh, a, la, a los que se acostumbran a jugar así en el, en el barrio, en la canchita, en la, la tierra, calle. Sí. También le decimos así. Acá en sí. Buenos o sea, Aires por ahí no tenés tanto ahora acceso como a una canchita de, de potrero, ¿sí? Entonces, como que la jugadora. De, del interior es como más guarra Es como que no tiene miedo a nada Va, eh, choca, pone para jugar eh, O sea es, es, eh, es lo que vos querés Esa actitud, ¿sí? De querer siempre más y querer ganar Y querer eh, mejorar A eso Así que, bueno, creo que una de las características Ya nombré varias <ríe> Pero son esas Las trabajadoras del interior Sí, Por lo que ahora yo pensé. iba a ir Claro, Disculpa. Por el mismo que. No sé, hablas vos, Gonzalo. O te... Sí, eh, te iba a hacer un alcance. Por lo que puedo desprender de lo que comentaba Roxana, el trabajo que realizan ustedes dos es bastante similar a lo que realizan en este caso la profesora Paola con la profesora Carla Ravera, que también es parte de este panel. Y un esquema bastante similar es que trabajan, profesora. Eso es lo que puedo desprender en este caso de esta conversación que han tenido en este lapso. Sí, definitivamente, definitivamente eh, se, se, se asemeja mucho a la idea y, y, y a la intención y a las características de la jugadora Así que en un futuro, estoy soñando en estos momentos No sería malo ir a visitar a la chiquilla ya Y, y, y potenciar y ver qué, qué tal está Claro, claro que sí, un amistoso, algo después claro, estamos una de ladito, un paso <ríe> Para, Esta y este, una... qué, qué, qué? Diga, dale nomás Roxana. No, me había quedado ahí una pendiente. Me habías dicho qué sistema por ahí para jugar. Y yo claro. tuve que retroceder. El equipo en la liga jugaba un 4-3-3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un equipo ganador, era un equipo goleador, el que iba, el que pa, pa, era ofensivo a morir. Claro. ¿Sí? Es una característica ya propia de lo que es no solamente el fútbol femenino, sino de Rosario Central. De ser un equipo muy ofensivo. Pero a la realidad de la competencia nuestra, yo tuve que adaptarla a otro sistema de juego, que era el 4-4-2, ¿Por, por una cuestión de equilibrio, porque era más simple para ellas, eh, era un equilibrio de, de, de esfuerzos a la hora de competir, que iba a ser necesario y poder darles un equilibrio a ellas a la hora de no solamente atacar, sino también defenderse, que era lo que por ahí más le costaba al equipo en ese, en ese entonces. ¿sí? Entonces para claro. mí eh, iniciarlas en la competencia de alto nivel era también acoplarlas a, a, a aprender todos los sistemas, más adelante vamos a ir evolucionando con otros sistemas a la hora de la aplicación, pero el modelo iba a ser con el, inicialmente con el 4.4.2 y después se desprendía todo lo demás que, que, que da el juego, pero, pero bueno, eh, dentro de todos los cambios que tuvieron que tener, uno de esos fue también esa adecuación de tener que adaptarlas a, a un sistema más sencillo, más base. Super. Lara, y en relación a lo que habla Roxana Sobre las características En los diversos aspectos del fútbol Las categorías que son más pequeñitas En este caso la 16, 17 Con las categorías que estás tú ¿Ves esa misma intención? ¿Esa misma característica como tal? ¿Como jugadora de, de, de Rosario? Sí, era un poco lo que, lo que quería agregar, era no era agregar, era porque Roxana dice, yo como vengo de afuera es la visión que se ve desde afuera o desde Buenos Aires cómo se ve a Rosario. Eh, yo, yo la lectura que, que hago, que hice siempre, no también mirando un poco el masculino, es una zona, como dice Roxana, muy rica del país en cuanto a, a, a capacidades técnicas. Pero esto te lo muestra el masculino, digamos, eh, grandes jugadores de la selección argentina nacen de, de Rosario y los alrededores No es solo Rosario, Rosario es una ciudad muy importante en lo que es Argentina, de millón, millón, doscientos Pero sus alrededores son muy ricos, eh, técnico, o sea, jug sacó jugadores muy importantes eh, Y lo mismo creo que, no sé si es genético o ¿ok? qué, y, y pasa lo mismo con, con las mujeres eh, no sé de dónde viene, ya te digo genético, cultural, no, la verdad que no, no te sabría decir, pero como que la, la, las características son, son así, como muy similares, muy habilidosos muy buena técnica, obviamente después nada, vos le tenés que dar herramientas necesarias como para que ellos vale. dentro de la cancha puedan desenvolverse, pero después eh, ese también lo que yo creo que hace eh, esa, esa garra, esa, de, como dice Roxana, ir a la guerra y poner todo es un poco también la camiseta, el sentido de pertenencia, digamos, es un club grande, central, eh, no solo de Rosario sino está considerado dentro de misma Argentina y casi todas las chicas que juegan de ir a la cancha de chica por ejemplo, es mi caso también y, y ese sentido de pertenencia también a la hora de, de entrar a una cancha y disputar una pelota, eh, juega. Eh, eh, positivamente y, y vas a traer una pelota con más demencia y bueno, un montón de cuestiones eh, que nos hacen que nos identifican Súper, acá pasa lo mismo similar con las jugadoras del sur acá en nuestro sur de Chile eh, por ahí por Concepción, Temuco Valdivia, Puerto Montt eh, todo eso, eh, Osorno, eh, tiene jugadoras bastante potentes. Y creo que hay dos cualidades, lo que hablabas tú, Lara, era una, un tema genético por, por, por cómo se alimentan, porque se alimentan con buena comida, eh, típica comida de casa, de, de la misma tierra, ahí directamente, y también este el amor y, y el esfuerzo que corresponde a las provincias, ¿cierto? Porque so, la gente es mucho más esforzada. También es mucho más natural el, el, el tema Así que por ahí puede ir por ahí, Porque coincide exactamente Con lo que pasa con el sur de nuestro Chile Tenemos jugadoras, pero olvídate Potentes Que, que, que de, te miran y ya, ya Ya te hicieron un cuerpito ya, ya te, te tumbaron Así que sí, por ahí va, va el tema Se parece mucho sí, No es casualidad si, si, No sé si conocen algunas jugadoras nuestras De la selección nacional Pero si vos te pones a mirar eh, a ver, Vanini Que por ahí es la más conocida Es mendocina, eh, Soledad Jaime de Entre Ríos Yael Oviedo de Entre Ríos eh, O sea A ver, para nombrarte algunas eh, eh, Vanina eh, Correa es, es de Rosario, ¿sí? de Santa Fe eh, Así que es algo, algo tiene que haber en las provincias, sí. como decir. podría algo haber un estudio en relación a eso, ¿eh? alguien debería ir ahí, uh -huh. ahí ya con, con, <risa> con valores científicos ver el tema porque parece que hay que traer la comida para acá para los para el centro, para las capital de cada país para contar no bien a la gente no no déjenlo acá, <risa> ya sacan mucho de Buenos Aires, déjenlo acá sí. <risas> y no es broma porque en base a lo que comenta la profesora Paola, acá nosotros tenemos un caso que también es sureña y que en estos momentos se está jugando en River Plate de Argentina y que de hecho a principios de año ustedes la enfrentaron, que es el caso de Camila Pavés, que varios dolores de cabeza le dio en ese amistoso. ¿Cómo han visto en ese sentido el desarrollo de las futbolistas chilenas, en este caso que han ido al extranjero y también de la misma selección nacional? Bueno, mirá, eh, acá en, en, la, en la liga de AFA tenemos muchas extranjeras Y también no es casualidad que estén acá Yo creo que si están en un equipo, en este caso como River Es porque se destaca muy bien eh, y, y siempre tenemos también esa referencia Son jugadoras que son buenas, que tienen una fuerza extra Es un poco de esto del que hablamos hoy con la jugadora del, del interior eh, Por ahí le cuesta más llegar y lo sufre más, pero tienen un tipo de fortaleza eh, por ahí destacable ¿sí? entonces también a las jugadoras que vienen de afuera se las, se las observa mucho y se aprende también porque traen otro tipo de, de cultura que nos enseña a todos, por ejemplo eh, en Estudiantes cuando yo estaba eh, había llegado una colombiana y era fuertísima pero no la movías con nada ¿viste? y vos decías, wow y, y después veías a otra colombiana y era igual Y después te veías a otra y era igual eh, Y decía, pero esto es cultural ¿Sí? Esa sí. fuerza que tienen Es cultural eh, Así que bueno Lo que sé de, la, de, de las chilenas es que son muy rápidas <risa> Corren mucho <risa> Sí, corren muchísimo Oye, ¿sabes en relación al, al fútbol colombiano? Para debatir un poquito o, o, o interactuar en relación a eso ¿Sabes lo que yo me he preguntado siempre como entrenadora? Jack, Mira, el aspecto físico de Colombia en relación a los varones y las damas es impresionante La mayoría de las jugadoras colombianas tienen una potencia, una fuerza este, Para los tiros de corta a larga distancia, más el uno contra uno, espectacular Y lo que yo siempre me he preguntado es por qué no ha evolucionado tanto En relación a, a, a obtener eh, eh, competencias, a obtener eh, eh, resultados a nivel internacional O a nivel de selección, ¿me entienden? Siempre me sí. he preguntado eso, teniendo calidad de jugadoras extraordinarias, con una potencia física y psicológicamente también, ¿eh? porque las chicas son, son duras, no se dejan vencer pero eso me he preguntado siempre qué pasa con el fútbol colombiano Porque que tienen tienen bastante materia, tienen mucha, muchas muchachas en muy buenas En realidad yo creo que es algo en general, no solamente el colombiano, yo creo que en, en todos los países pasa sacando Estados Unidos y, pa y países europeos que, que están muy bien eh, a nivel futbolístico pero me parece que es un poco lo que charlábamos hoy antes de, de la, en la previa de que falta más gente del femenino eh, trabajando en el femenino sí porque porque por ahí capaz que tiene, tenemos calidad de jugadoras tenemos potencial de jugadoras para poder jugar cualquier mundial pero eh, los procesos es ahí donde como que siempre llega uno, y ahí se, se derrumba todo y es arrancar de nuevo. Y por ahí hay gente que no está en, en, en lo que es el fútbol femenino y no entiende o no lo comprende de la manera que debería trabajarse. Y eso es lo que hace que, retroce que retroce se retroceda o no se avance. ¿sí? Claro. Entonces, eh, por ahí creo que tendríamos que ver, ver ese lado. Creo yo, no sé. Sí, claro, Y en ese caso... Que y en ese caso, ¿cómo es el apoyo de los medios de comunicación allá en tu país para con el mismo fútbol femenino? Porque como tú comentas, claro, hay gente que obviamente no conoce todo el proceso, el viaje que han tenido que realizar para poder y paulatinamente profesionalizar la actividad, pero sí hay gente que sí conoce. Me imagino que debe ser igual un proceso muy largo para que se siga masificando el fútbol femenino allá en tu país. Sí, mira... Eh medios de comunicación que sigan a, a la disciplina contados con la mano, eh, por decirte, de, de 3 a 5, ¿sí? que estuvieron toda la vida. Ahora, eh, a partir de ahora de esta profesionalización y, y toda el, el, la movida que tuvo esta disciplina eh, en, lo, en el último año, eh, hizo que renaciera un montón de gente que nos diera difusión y lo que nosotros siempre pedimos es que la difusión, o sea, que conozcan, que busquen información, porque también cuando comunican y lo comunican de, eh, con información errónea, nos perjudica, ¿sí? Entonces, eh, siempre pedimos ese, ese esa, esa cuota de, de cooperar con nosotros y nosotros cooperamos con, con los medios, ¿no? Porque esto es un feedback de, constantemente, que nosotros dependemos de los medios y los medios también dependen de nosotros. Entonces, eh, lo importante es que no sea el momento y, y, ah, me serviste y listo, chao. No, no, no. Eh, tenemos que tener una convivencia más, más real y conocer sobre todo la disciplina, porque a veces los medios también se prestan para muchos otros temas que, bueno, no quiero no quiero profundizar, pero, pero por ahí ven a la mujer que juega al fútbol y, y la muestran como, como no sé, eh, por hacerte un extremo. La jugadora de fútbol en el almanaque, ¿entendés? Y no, no es así. Eh, la jugadora de fútbol tiene un, un, Es un estilo de vida Y lleva muchos procesos Para, para llegar a ser una jugadora eh, Profesional Entonces eh, hay que respetarla también Exacto Claro, en base a lo que comenta Profesora Paola La profesora Roxana y Lara en este caso Es bastante similar a lo que se vive Acá en nuestro país, que ha sido Paola Algo pasó. Sí, estamos sí. con problemas ya. Continúe más. Ahora sí, sí, sí estamos de vuelta, estamos con algún inconveniente técnico que ya lo pudimos solucionar. Lo que estaba comentando de antemano es que por esas cosas suele suceder que cuando se implementan nuevos elementos, ya sea en todo ámbito... Deportivo, social, político, etcétera Siempre se parte de forma paulatina Pero obviamente hay gente que sabe Cómo es el proceso Pero hay otros que, que Obviamente se van reintegrando Porque están viendo que hay un trabajo de por medio Es lo mismo que pasa acá en Chile Y usted profesora que lleva mucho más tiempo Que yo acá insertado en el fútbol femenino chileno Sabe que Ha sido bastante similar el camino A lo que están comentando acá Roxana y Lara en su país Sí, definitivamente Es bueno todo es un proceso y todos los procesos se tienen que respetar y, y, y, y lo importante de esto es que los procesos se realicen bien, con una base sólida, como siempre lo digo. Metafóricamente, pavimentamos un camino, pero con un, con un buen material, con un buen asfalto, con un buen cemento, que, con buenas líneas de marca, para que ese camino en el futuro vaya bien, esté bien. Yo quiero hacerle una pregunta a ambas y quiero comenzar con Clara. Clara. De una forma general, eh, ¿qué análisis usted me podría dar del fútbol femenino eh, de Argentina? Como está en, en, en varios aspectos, en los aspectos administrativos, de la ayuda acá de la Federación de Argentina, ¿cierto? Eh, ¿Qué análisis podría tener un, un análisis general? A ver, yo, yo creo que eh, es un... Yo puedo hablar más de... de conocimiento más del de lado de, de central, desconozco mucho de la parte de, de Buenos Aires, que es la mayoría de los equipos, creo que eh, están un poco más eh, arriba, eh, desde eh, ayudas y, y demás, pero por una cuestión de que hace mucho tiempo, como decía Roxana, que están jugando el torneo y, y bueno, y, y tienen o, o otro tipo de apoyo. Lo nuestro es el, este primer año, es mucho trabajo al pulmón, eh, entonces por ahí hay... Eh, hay alguna diferencia todavía entre lo que es el interior y lo que es Buenos Aires propiamente dicho. Pero lo que yo rescato de todo esto es que, que para mí, eh, nosotros como, como institución, como central, vamos, eh, vamos a dar el puntapié inicial a que, se, eh, que el fútbol femenino eh, se haga un poco más federal. Yo creo que va, vamos a dar ese puntapié para que ingrese Talleres, Belgrano, que son de Córdoba, que son dos equipos que no pueden no estar. Equipos de Santa Fe como son Unión, como son Colón, eh, equipos de Mendoza, tienen muy buen fútbol y, y, no, y no están. Eh, está bien, yo, yo entiendo que eso implicaría un costo para los equipos de Buenos Aires, porque tendrían que movilizarse cada 15 días a, a, hacia el interior y eso implica un costo, obviamente. Pero pero bueno, nada. Eh, tengo fe que, que, es como vos, Sí, es un proceso y que vamos paso a paso de a poquito, pero de a poquito siempre un escalón arriba no eh, No retrocediendo o por lo menos es la idea que, que a nosotras como, como como directoras técnicas dentro del femenino y mujeres nos gustaría que suceda ¿eh? que a lo mejor no, no sea un golpe eh, grande paulatino pero que se vayan cumpliendo y que vayamos incorporando a, a, a otros equipos que están luchando por eso, porque ellos están compitiendo en sus ligas regionales y quieren participar del torneo de AFA, pero a lo mejor no se les abrieron las puertas como, como se nos abrieron a nosotros. Faltan muchas cosas, obviamente, pero, pero yo creo que vamos por buen camino. Super. Sí, sí, coincido con lo que dice Lara, estamos encaminadas, o sea, los cambios eh, están siendo positivos. Eh, estamos en una nueva etapa de, donde el acompañamiento de AFA y de los clubes tiene que ser totalmente eh, continuo, creo yo, ¿no? Para que nosotros, o sea, para que los clubes crezcan y a la vez, a ver, todo esto es una inversión a futuro porque si, el, si los clubes o el, el torneo eh, tiene buen nivel competitivo, esto va, va a enaltecer a la selección nacional. Es así. Entonces, que el esfuerzo de AFA y el esfuerzo de los clubes Que sea constante Nos ayuda a nosotros, dentro de los procesos A poder lograr cosas Si no es como Volver otra vez desde cero Y arrancar otra vez ¿sí? claro. Entonces, bueno eh, Creo que tener un, un mejor nivel de campeonato Eso hace que también las jugadoras Se esfuercen y, y sigan creciendo que, eh, que tengan chances de poder llegar más lejos Exacto. Sí, y en ese caso, ¿qué les ha parecido? Dentro de su equipo también hay jugadoras que ya están representando a la selección absoluta del fútbol femenino argentino, como es el caso de Virginia Gómez Y también tenemos el caso de Erika Lonigro, que es una de las goleadoras del, del torneo, a pesar de ya llevar media temporada jugando, ya han dado que hablar algunas de sus muchachas, lo cual me imagino para ustedes debe ser un orgullo tremendo Sí, eh, ahí la verdad que bueno eh, yo eh, llegué con, con, como te digo, a un plantel donde, bueno, en el caso de Virginia ya estaba en la selección mayor eh, tuvo la oportunidad de, de estar en varios procesos de, de, de la selección viajó al Mundial de Francia también, y después me encontré con una jugadora también como Erika Lonigro que es de, como de otro planeta, digo yo <ríe> porque es goleadora nata eh, y bueno no es casualidad que sea la. quedó como segunda goleadora pero quiero, quiero destacar esto de, de Erika. Todos los goles de Erika fueron goles eh, convertidos en juego. ¿sí? A diferencia de, por ahí, eh, la, la actual goleadora que quedó Mariana de Roquet, que muchas de sus compañeras le cedían penales para, para que sumara goles. ¿sí? Eh, wow. Entonces, tenemos muchísimo de, acá, de qué hablar, de Rosario Central. Ser la primera sí. participación, quedar dentro de la zona campeonato... Tener una jugadora como goleadora Tenemos jugadoras que no tengo duda Que en poco tiempo Van a estar conformando la selección mayor sí, Porque no es una, tenemos mucho Mucho potencial Y así como las, las que tenemos actualmente Tenemos jugadoras Como el plantel que, que dirige hoy Lara También eh, Con un futuro enorme Enorme, así que Estamos muy bien Súper que no nos quepa duda eso Porque por lo que hemos apreciado Y ahí estamos viendo imágenes del, del cuadro de Rosario Central Se refleja claramente esa labor que han llevado a cabo No solamente ustedes, sino que también todo su staff También la misma diligencia Ahí estábamos mostrando imágenes de un momento histórico Para el fútbol femenino argentino Y que lo habíamos comentado al principio del programa Que es la firma de contratos profesionales De ocho jugadoras de ustedes y como las tres han señalado y coincido plenamente, todo esto tiene que ser de forma paulatina para que esto siga creciendo. Y aparte que el argentino, a, dif a diferencia del chileno, es mucho más apasionado para con el fútbol y cómo en ese sentido ha ido respondiendo la hinchada cuando ustedes juegan. ¿Las apoyan, van constantemente a los estadios o también ha sido muy lento todo este proceso? Bueno, nosotros... Eh, eh, Rosario Central es el más grande de la ciudad. <ríe> se lo, se lo Ahí pienso. están con Newell Boys también, con el cuadro femenino o no. Sí, y una de las características es esta, sí, de que la hinchada acompaña siempre, y cualquiera que vino a ver un partido que no haya sido de central, pudo haber sentido también la presencia de, de, de la hinchada, porque se, se llena, siempre, siempre hay gente, siempre hay gente. Eh, están las fotos y todo, así que no, no, no, no, no estoy mintiendo, es, es real, es real. Así que es muy lindo poder jugar con, con, con ese aliento, con esa con esa motivación, ¿no? Porque yo digo a las, a las jugadoras, Imagínense un estadio lleno de gente, Vitándoles a favor de ustedes. Eso no las tiene que inhibir, las tiene que impulsar a. a o sea, no sé, te motiva. Tus piernas corren solas, porque ya la adrenalina que te genera eso es impresionante A ver, yo lo viví como jugadora, me ha tocado eh, jugar un partido en un estadio mundialista en Mar de Plata eh, Un clásico independiente contra Racing Y estaban las dos hinchadas, en ese tiempo se podía, podían estar las dos hinchadas Y cuando me iba para el lado de, de Independiente, mi equipo en ese, en ese entonces Me gritaban de todo y claro, yo corría, no me, no me sentía ahogada Ahora, me iba para el lado de Racing, me decían de todo Pero bueno, era algo de lo que tenía que, que aprender a convivir jugadora en ese momento, es parte del folclore del fútbol, ¿no? Pero está bueno, está bueno. Y que también es, eh, es lindo, porque aparte eh, la hinchada del fútbol femenino por lo general es familiar, entonces eh, es otro tipo de, de, de hinchada, es, es un, un trato diferente. Claro, claro que sí. Eh, Lara, y, y en relación a, a las categorías con las cuales tú trabajas. ¿Qué tal es la conexión y la comunicación con los apoderados? ¿Qué, qué, qué crees tú? Eh, ¿Cómo se debe manejar el tema con los apoderados? ¿Hay algún, eh, ¿Han habido de repente arranque Porque a veces los papás, los apoderados son bien arrancados y quieren ser entrenadores también. Entonces, por ahí de repente hay problemas. No sé, ¿cómo, cómo, cómo manejan ustedes esa situación allá? Mira, la verdad que por suerte no, no he tenido ese, ese inconveniente de que haya padres que afuera del alambrado le griten y, y demás. Eh, si sucediera así, eh, nada, eh, te digo un hipotético lo que yo haría, porque ya te digo, no, no, por suerte no me tocó vivir esa, eh, de eso, digamos. Eh, pero sí lo llamaría aparte y le diría que por, por favor no, no, no, no le griten. Me parece que no está bueno... Eh, que estén de afuera escuchando, porque muchas veces eh, dan indicaciones distintas a la que da uno desde el banco y tampoco saben por qué uno está pidiéndole tal o cual cosa a la jugadora o qué le está pidiendo, entonces a lo mejor el, la otra persona afuera eh, dice lo contrario y la chica no sabe a quién se le tiene que hacer caso, si al papá o si a la entrenadora entonces por suerte no me tocó pasar por esa situación eh, pero creo que lo llamaría aparte y le explicaría que, bueno, que quien manda ahí soy yo y que la jugadora va a responder por los 80 minutos o 60, 70 duran el, la, las inferiores, eh, su hija responde a mí, digamos, que después de ahí puede él hacerse cargo de, de lo que quiera, digamos, pero que ahí dentro de la cancha responde a, a mis órdenes y que por favor no se meta, sería lo que yo le diría, creo. Claro, claro que sí. Y en relación, al, al volviendo un poco al trabajo, los sistemas de trabajo o tal vez el método, ¿cómo, ¿cómo lo han desarrollado después de toda esta pandemia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se encuentran trabajando hoy por hoy ustedes con sus respectivas categorías? Bueno, yo eh, nosotros yo intenté seguir respetando tres veces por semana, que es las inferiores. Eh, mi categoría entrenaba tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes como veníamos entrenando tan bien, la verdad que yo estaba tan contenta como veníamos entrenando no, eh, teníamos que ver de alguna manera para que no se caiga eso que habíamos generado en un mes y medio que había sido la pretemporada, así que bueno, int intenté seguir con, con los mismos días, lunes, miércoles y viernes eh, Dándole un. en principio arrancamos con una rutina, eh, con una parte física que le entregaba el profe y yo daba algo técnico dentro de lo que se puede técnico en una casa, ¿no? Y, y donde claro. eh, las realidades son muy diversas, que a lo mejor había alguna que tenía patio, pero por ahí muchas no y lo tenían que hacer en su dormitorio. Entonces, bueno, ver, de buscar y, y, y intentaba editar videos eh, para que hagan diferentes eh, acciones de técnica individual eh, en un espacio reducido, ¿no? Eh, y bueno, y es simplemente un, un juego, digamos, para, para mantenerlas ahí eh, eh, a la expectativa y, y motivadas y para que sigan entrenando y me sigan entregando material y yo las puedo observar, las puedo evaluar de una manera u otra, pensando que esto nada, en un mes volvía, en 15 días, 20 días volvía. Y, y bueno, y, y generé una competencia entre ellas, que yo les, les iba a entregar un, un premio a la que salía primera, entonces bueno, se filmaban, nos mandaban los videos y le dábamos premios, puntos extras a la que lo mandaba primero, puntos extra a la que había tenido una mayor originalidad en la, en la puesta en escena, digamos, eh, bueno y así, y se incentivaron y, y yo con eso estoy muy contenta con la entrega de las chicas eh, y hoy es el día que bueno eh, Cambiamos un poco la metodología, todo esto lo bajó el profe de AFA, que es el profe de, de, de bueno, el profe nuestro de, de primera de AFA, que es un poco el que está también al mando para algunas eh, directivas y se, se siguió porque seguía el, el tema de, de la cuarentena eh, y no podíamos seguir de ese modo, entonces se, se empezó a trabajar de, un, de una forma física eh, estipulada por él. Y, y bueno, entonces ya era todo más físico Seguimos con el tema del, del juego ese Porque a las chicas les había gustado Entonces me pidieron, profe, por favor, podemos seguir con este juego que este, Entonces seguimos a modo, viste, que hay que meterle algo lúdico Porque no dejan de ser niñas que tienen 13, 14, 15 años eh, y, y bueno, y ahí estamos Y una vez por semana a veces lo hacemos por Zoom Para que nosotros mirarlas y corregirlas Porque nos entregaban los videitos por Whatsapp y bueno y después yo le incorporé ahora eh, también un Zoom extra que puede ser los jueves eh, eh, para charlar un poco de táctica, ir incorporando la parte táctica que, que yo veía eh, con Roxana que en primera eh, nunca se, se había dado, digamos yo charlaba con chicas que tienen 30, 33 años y que me dicen, oh, y la verdad que eh, vemos los videos cuando nos los muestran y y yo no entendía lo que era, no sé, una transición, una cobertura, un relevo. Y, y ahora nos lo explican y, y, y tienen 33 años. Entonces yo digo, eh, eso lo tenés que saber de antes. Entonces, bueno, estoy intentando de a poco ir incorporando todos esos conceptos que son básicos del fútbol, como yo le digo a las chicas. Y es para que hablemos el mismo idioma, que cuando yo esté en el banco y les diga... Eh, fíjate, hacemos una transición o fíjate la cobertura o, o relevame acá a tu compañera y, y que, que, que nos entendamos y que cuando lleguen a primera y le dé esa misma indicación a Roxana eh, entiendan de qué le está hablando y no tenga que Roxana volver a empezar de cero porque eh, perdemos tiempo y necesitamos el tiempo para generar otras cosas eh, así que yo estoy muy contenta con la evolución de, de mi categoría la verdad Super, super, super. Queremos pasar en estos momentos A las redes sociales porque hay mucha gente Que ha escrito y hay preguntas al respecto Tenemos acá posteo de Luisa González Dice que debe ser bonito mirar un partido De ellas, refiriéndose por supuesto al cuadro De Rosario Central, en vivo Tienen que ser muy guerreras Para jugar Por lo que ahí nos comentaba la profesora, ustedes le dicen Las guerreras, tremendo apodo ¿no? <risa> Un honor eso Acá nos escriben... No. Acá nos escribe nuevamente Luisa González, saludos a las muchachas de Argentina, también me envía saludos a mí y también a la profesora Paola. Acá nos escribe la jugadora Liz Flores del cuadro de Unión Calera, que le envía un saludo a ustedes, profesora Lara y Roxana, y también a la profesora Gracias. Paola. Dice, grande el fútbol femenino y todas las personas que se la juegan para que siga creciendo. Y acá tenemos una pregunta que me parece muy interesante que realiza el profesor Carlos Acuña. Él es profesor de la categoría sub-15 de Unión La Calera Femenina. Dice así. Hola, buenas noches. Saludos a las tres profesoras. Un gusto escuchar y aprender de todos ustedes. Me gustaría realizar dos preguntas, llevarlas dentro de un plano de la metodología de trabajo. La primera. Dentro de la competencia, en un microciclo de mantenimiento, ¿Cuántos días a la semana trabajan ustedes? Y en base al modelo de juego ¿Hacia dónde va orientado o cómo está construido? Eh, bueno, ahí te contesto yo Nosotros en primera división eh, Entrenamos todos los días, de lunes a viernes El sábado se descansa o se concentra El domingo por lo general son días de competencia eh, La primera eh, parte del entrenamiento cuando llegan las jugadoras eh, primera cuestión que, que tienen es la cuestión alimentaria y nutricional eh, o sea, van con la nutricionista las pesan, las que no hayan merendado, meriendan tienen toda la contención previa para poder rendir dentro de un entrenamiento, ¿sí? después pasan eh, con la parte del gimnasio, con el profe donde realizan preventivos, donde hacen eh, todos los trabajos de, de fuerza Dentro del gimnasio sí, Y después usamos una metodología Que es eh, Es todo aplicado sí, O sea, no trabajamos La parte física de manera analítica A no ser que sea en una parte de la pretemporada Pero por lo general a mí no me gusta decirle Chica, vayan a correr cuatro vueltas alrededor de la cancha Es algo que yo odié de jugadora Y no lo permitiría dentro de mi equipo ¿sí? Eh, sí. Creo que hay otros, otros métodos de poder Hacer entrenar a la jugadora Con la pelota, con el elemento sí. Entonces, en la parte eh, Física, que también eh, Le pasa, eh, después del gimnasio Pasan en cancha Hacen un, un, una parte Con el profe, donde por ahí Hacen velocidad y demás, pero todos son ejercicios Aplicados al nuestro modelo de juego Con pelota Y son ejercicios predisponentes A la parte principal sí, Que es la parte donde ya vamos a ver algún concepto Más eh, Teórico de lo que vamos a, a aplicar en el juego, ya sea para el partido pasado o si es un día eh, No por mitad de, de semana, sino los primeros días por ahí de corrección o demás sobre el anterior partido eh, Pero la verdad que tendría que, que mostrarle bien lo que es una planificación Nosotros eh, hacemos, realizamos una planificación el eh, el microciclo Siempre las jugadoras cuando llegan ya lo tienen puesto en el vestuario de todo lo que van a hacer en la semana eh, los diferentes ejercicios Todo, ellas les pueden sacar fotos Lo pueden eh, estudiar Porque están no solamente con los dibujitos Sino con todas las explicaciones Aparte de que yo después les pregunto Porque, a ver, yo ya lo sé Ellas necesitan saberlo ¿sí? Entonces es un, un, una interacción que hacemos Para poder eh, entendernos Y que entiendan ellas sobre todo Sobre lo que nosotros queremos aplicar Como modelo de juego eh, Y bueno, trabajamos eh, por ejemplo, los días lunes hacemos, eh, los utilizamos ya sea para eh, regenerativo. Sí. Es muy raro que no entrenemos un lunes después de una competencia, a no ser de que el, la competencia del día de domingo haya sido demasiado desgastante. Los días martes eh, ya hacemos eh, trabajos por líneas, por lo general. Eh, los días miércoles los utilizamos para hacer eh, fútbol. Los días eh, jueves los utilizamos... Eh, o sea, el miércoles usamos Ya la aplicación de todo lo que es el modelo De lo que vamos practicando, Utilizamos todo el espacio y demás eh, Los días jueves eh, Ya hacemos algún tipo de ajuste O trabajamos Alguna cuestión Más eh, ofensiva ¿sí? Los días viernes Hacemos trabajos de Más De activación, digamos Pero más cognitivos Porque no son, no son de carga de Mucho volumen, sino algo más eh, Distendido Trabajamos la pelota parada eh, Cuestiones de, de No sé De, de, de la motivación grupal ¿sí? pues Tenemos coaching también Entonces aprovechamos el, el viernes Y ya nos, nos vamos organizando Para lo que es, si tenemos que concentrar El día sábado O si tienen libre el día sábado Y ya después de encontrarnos en la competencia Es bastante complejo eh, A mí me gusta mucho la organización Soy una, una Exagerada digo yo a veces, Porque me gusta estar en todos los detalles Pero, pero bueno, más o menos Se lo, se lo resumí en, en estas palabras Como para que él tenga una idea No sé si le contesté la pregunta eh, Pero bueno, capaz que si es algo más físico Ya tendría que contestarlo el profe Que, sí. que es el encargado De esa área sí, yo tengo nos otra, quedó, nos quedó bastante claro Nos quedó bastante claro Y lo que quería señalar Usted me estaba describiendo prácticamente cosas similares que hace la profesora Paula. <ríe> Sin lugar a duda. Sí, yo tengo una pregunta en relación a eso igual. ¿En, en qué parte de, del microciclo eh, eh, entrenas la táctica fija? En todos. En todos. Porque todos tienen, tienen. En todos los entrenamientos tenemos principios del juego. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el lunes podemos hacer eh, tareas. Eh, más individualizadas, ¿sí? con correcciones o demás, pero todas están referidas al, al juego que nosotros proponemos como equipo, ¿sí? más allá de que sean correcciones sobre el partido anterior o lo que queremos mejorar. Eh, y los demás días, todos tienen, todos, con todos trabajamos principios del juego. Entonces, eh, a ver, cuando trabajamos el martes, el, la, las dinámicas de, del, del día, la, la fase, no sé, eh, defensiva. Y bueno, y ahí vamos trabajando lo que querramos aplicar, eh, la basculación para el partido que viene, no sé, lo que, lo que, lo que se vaya a trabajar el, durante la semana y que ya lo hablamos porque esa es otra ¿sí? el, el lunes lo usamos para, para ver, ya hablar y redondear lo que lo que se trabajó, lo que fue el partido anterior, ya el martes empezamos a hablar sobre el rival, lo que nos vamos a encontrar qué es lo que vamos a aplicar como equipo, el miércoles ya vemos en, en, en totalidad lo que es nuestro modelo de juego aplicado totalmente y el jueves hacemos por ahí alguna tipo de corrección algún tipo de, de, de video análisis que vemos porque tenemos una sala de video donde, donde las ponemos un, un ratito a, a mirar a observarse, no solamente a la rival, sino a ellas también en sus movimientos y, y bueno, y ya el viernes es, es otro otro día que podrá ir si hay alguna que tiene alguna duda, algo para reforzar o lo que sea, se, se interactúa también, pero ya es más eh, cognitivo en el sentido de que es más del, del lado grupal algo una actividad más eh, distendida antes de pasar a nuestros auspiciadores Quiero leer unos posteos que nos llegaron Recientemente acá a la transmisión De Tu Zona X eh, Nos escribe acá nuestra capitana eh, Camila Ignacia Vargas Capitana del cuadro de Unión Calera Dice, grande profe Pau Gracias por todo lo aprendido en equipo Gracias al trabajo podemos llegar lejos Llegaremos lejos Nos escribe acá Camila Muriel Rodríguez dice Grande profe Pau, un gran abrazo a la distancia Una grande Y un gran saludo a las muchachas de Rosario Central Y acá el profesor Carlos Acuña En base a la pregunta que habíamos leído de antemano Dice lo siguiente Sí, perfecto Qué interesante y buen punto es el de la ficha del microciclo en el camarín Claro, la retroalimentación y las preguntas de problemática cognitiva Son muy importantes para las jugadoras Por lo que desprendemos, obviamente le quedó bastante claro Lo que usted había Señalado profesora Roxana Vamos a pasar a continuación A saludar a nuestros auspiciadores Que hacen posible que Ataque Directo Salga transmitido Por la señal de Tu Zona X Y también que se le han ido jugando paulatinamente Con el fútbol femenino Comenzamos con nuestros amigos De New Le Print. Para que lo sepan eh, Roxana y Lara New es una pyme que es Una microempresa acá en Chile Que se la juega ...por productos como tazas, relojes, llaveros, pools... ...todo esto relacionado al fútbol y también relacionado al tenis... ...ya que eh, Eduardo, que es el dueño de esta microempresa... ...él se la juega mucho por los deportes en particular... en una zona del centro sur acá de Chile... ...que tiene sus productos y que los reparte dentro de todo el país... Para más información pueden visitarlo en su Instagram, arroba Nubleprint, o se puede contactar a través del WhatsApp más 569-6692-7829. Así que saludamos a nuestros amigos de Nubleprint. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, un centro de belleza que está situado en el norte de nuestro país, en la ciudad de Iquique. Ahí ustedes como pueden ver en las imágenes el tremendo trabajo que hacen los muchachos con las chicas que van a su centro de estética y ahí le hacen cortes de cabello, cambio de look y también todo tipo de manicure al respecto. Estilista profesional turco, más de 15 años de experiencia. Se pueden contactar al Instagram, arroba eduardo-cuafor o al WhatsApp, más 569 5765 También saludamos a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Corul, una pequeña empresa que también se la está jugando por el fútbol amateur y el fútbol femenino. Ellos van a ser el sponsor deportivo oficial del primer equipo de Unión Calera, ellos se preocupan de la venta y confección de indumentaria deportiva, equipo, buzos, primera capa, petos, morrales y gorros. Para más información lo pueden visitar en su Instagram, arroba deportescorum o al WhatsApp, más 569-9927-9083. También si quieres... Eh, probar la mejor agua purificada acá en la capital de Chile, me refiero a Santiago Están nuestros amigos de Aqua Antu Aqua Antu, despacho gratis por todo Santiago Recargas por 3.000 pesos Cuatro recargas en adelante 2.500 pesos Pueden hacer sus pedidos al Instagram @aqua.antu O al Whatsapp Más 569 4555 también queremos saludar a nuestros amigos de Bazar Cafetero, ellos son una pequeña empresa que ellos venden café y también productos para preparar café en grano, también chocolates de cacao como podemos apreciar en estos momentos en la imagen y también por supuesto cuadros que están hechos con granos de café donde tú puedes adornar tu, tu habitación o también tu oficina. Para más información, visítenlos en su Instagram, arroba pasar.cafetero o en su página web, www.bazarcafetero.com o hacer sus pedidos al WhatsApp, ya que se viene el Día del Padre, ya estamos en invierno acá en, en Sudamérica, y hace bastante frío acá en Chile, se pueden contactar al WhatsApp, 569-7955-4102. Por otro lado, queremos saludar a nuestros amigos de Planeta 7, Planeta 7 que es una tienda online, que vende productos y artefactos para entrenar cualquier tipo de deporte, ya sea fútbol, patinaje, tenis, básquetbol, etcétera. Para más información te puedes contactar al Instagram planeta 7 spa o a su página web www.planetasiete.cl y también son colaboradores oficiales del cuadro de Unión La Calera Femenino. Por otro lado también tenemos a nuestros amigos de Foodshop que es una tienda online que vende camisetas de fútbol de todos los equipos no solamente de nuestro país sino que también a nivel de selecciones y también de eh, competencias internacionales y también dentro de Sudamérica. Para más información pueden visitar su Instagram arroba o visitarlos en su página web www.facebook.com slash y finalmente, saludamos a nuestros amigos de Fútbol Conet y aquí aprovecho de hacer una mención y darle las gracias a nuestro amigo Rodrigo Pascual, que él es miembro de Fútbol Conet Argentina, que nos hizo las gestiones para contactarnos con las profesoras Lara y Roxana el día de hoy. Fútbol Conet es una aplicación que tú puedes usar en Android o en iOS también para que tú puedas informarte de lo que está aconteciendo en el fútbol de tu país o también de otros países y también hay algunos clubes, acá en Chile por ejemplo tenemos el caso del cuadro de Real San Joaquín que es de la tercera división masculina y un club amateur que se llama Club Atlético Central que están asociados a esta aplicación y en esta aplicación como tal tienen una ficha de todos sus muchachos para que los vayan conociendo, los datos, los orígenes, los clubes que han militado y también algunos videos para que si algún entrenador de Sudamérica o de otro país lo quiere ver, ahí ingresa a la aplicación de Fútbol Connect y conoce con más detalle la carrera del jugador o la jugadora. Para más información lo pueden visitar en su Instagram, arroba Fútbol y ellos tienen en estos momentos sede en Bolivia, Colombia, Perú y paulatinamente están ingresando a países como Argentina y Chile. Así que le damos las gracias a nuestros auspiciadores y retomamos la entrevista con la profesora Roxana Vallejos y la profesora Lara Yerkovich. Y esto tenemos que preguntarlo porque es una realidad que a todos nos azota. ¿Cómo ha sido el apoyo de AFA para con el fútbol femenino debido al coronavirus? Mira, la realidad es que ahora eh, a ver, hubo intervención de, de agremiados de AFA eh, la asociación de, de, de técnicos y con AFA, eh, o sea se decidió extender porque el torneo al terminar en, en junio eh, se tenían que cortar ya el tema de los contratos o sea se terminaba el, el, el pago de los contratos pero por decisión que se estuvo gestionando se decidió extender hasta diciembre ¿sí? eh, los contratos de las jugadoras después de diciembre ya eh, Después se verá qué medidas van a tomar para, para el torneo próximo eh, Al pasar esto de la pandemia nos aplicamos también a, a un nuevo calendario Que es a, a tener una competencia diferente Casi siempre el, nuestros torneos arrancaban en agosto De septiembre a agosto eh, Y ahora arrancarían en, en febrero o marzo eh, Así que bueno, esa fue la, de, la primera decisión eh, fue acompañar a la jugadora en este, en este transcurso de, de la pandemia eh, aún así, yo ya lo tenía hablado con el club y en caso de que AFA no tomara esa, esa medida, eh, el club iba a responder de todas maneras eh, así que bueno en ese sentido estamos, estamos bien hasta, hasta, el, hasta diciembre después de diciembre se verá qué va a pasar profesora eh, muchachas, eh, en relación a, al fútbol, seguimos en esto mismo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué observación tienen ustedes sobre el fútbol eh, chileno? Femenino. Sí. Eh, mira, yo lo que veo es que en competencia están. son muy similares al, a la competencia que tenemos nosotros. En la cantidad de equipos nosotros tenemos 17, ustedes tienen creo 16 Sí, eh, efectivamente eh, Después, bueno, casi siempre nos topamos en las copas libertadores O, o, o en clasificaciones para, para los mundiales eh, Estamos hablando del femenino, ¿no? El masculino <risa> eh, Claro que sí eh, Para mí es, es, un, es un representativo más de, de Sudamérica, eh, Chile a ver, la potencia hoy actual de Sudamérica, de Sudamérica es Brasil, porque nos lleva años de trabajo, sí. pero eso no significa que nosotros podamos eh, llegar a, a ser igual o mejores eh, en algún momento, tener un mu muy buen nivel, pero yo creo que a nivel argentina, cuando Argentina tiene que enfrentarse contra Chile, es un, un rival de, de respeto porque... Así lo han impuesto ustedes y, y me parece muy muy, valo, muy valorable. Es también parte del trabajo que ustedes están gestionando para que el fútbol femenino siga creciendo. Claro. Eh, Rosario en relación a la competencia allá en, en Argentina. Roxana, perdón, Rosario. Bueno, Roxana Rosario. <risa> En relación a la competencia en Argentina, este también se juega. O por ejemplo, acá tenemos el sistema de que la adulta y la sub-17 tienen que jugar el mismo campeonato, el mismo formato. De hecho, juegan el mismo día, la adulta juega primero y luego la sub-17 juega luego. Y los equipos son ponderados, los puntajes de ambos de ambas categorías. ¿Cómo es el sistema interno de competencia en Argentina? Bueno, lo que es el torneo de primera división, eh, se juega un todo contra todos Y después se divide en dos fases ¿sí? eh, Uno juega en zona permanencia Y el otro juega ya para la clasificación del torneo Y el que sale campeón de, de esa fase Del campeonato Es el que clasifica para la Copa Libertadores Después tenemos eh, La B y la C ¿sí? Son otras categorías más Que tenemos de, de Que ya, ya tienen o sea, otra, Otro tipo de, de competencia el de la zona permanencia que, el que los últimos dos descienden. Y del B, la inversa, ¿sí? Claro. Eh, en el caso de las divisiones eh, inferiores, que a partir de este año también se empezó eh, se hizo como una prueba piloto, la competencia son los días miércoles. Ah. Por lo tanto, no coincide, no coincide con, con, con la competencia nuestra. Aún así, si, si fuera el caso de que coincidiera, hay protocolos que hay que respetar, por ejemplo, necesitamos tener una hora previa el vestuario desocupado, en caso de que haya una, una competencia de, de una división inferior eh, femenina eh, y después se iría la primera división, o sea, hay varias, varias, varias pautas a, a cumplir, pero por lo general los, los hacen los días miércoles. Y en relación al formato de competencia, eh, Lara y, y Roxana, eh, ¿creen que debería mejorar, cambiar o, o se encuentran conformes con ese, con ese modelo de competencia? Mira, lo que debería cambiar, desde mi punto de vista, es que en caso de que se suspenda un partido que no te lo hagan jugar un martes o un miércoles a las, no sé, en un horario donde la jugadora por lo general, como te digo Como no son todas profesionales todavía No pueden depender de un sueldo para poder vivir de esto Tienen estudios Tienen trabajos extras sí. Entonces Como podés contar Como podés tener la suerte de que no De que no te pase De que, de que la jugadora no le den el, el, el, el permiso Y no puedas tener a la jugadora Que es una mala suerte Y podés tener la suerte de que Los trabajos te la cedan ¿sí? pero, ah. pero yo creo que una de las cuestiones que deberían cambiar es eso el, no no no dependemos eh, o, okay. o por ahí, no sé, un canal de, de, de que es el que auspicia el, el torneo o tiene el sponsor del torneo te pone, no sé, un día martes eh, a la noche o no sé a cualquier horario, no, debemos respetar esas cuestiones porque si lo quieren hacer más visible, también tienen que, que contemplar eso. El público que mira las transmisiones y demás. No es lo mismo. Claro, claro que sí. Yo lo que quería preguntar. El quería preguntar algo? Ah, bueno. ¿Cómo? Continúa, Lara, no hay problema. No, que había leído algo del fútbol chileno que me había parecido muy interesante y que acá... Eh, siempre se ha planteado que suceda así igual no sé, confírmelo ustedes si, si es así y se termina dando que el, el, la categoría de femenino de primera juega de preliminar del masculino de primera en el estadio y todo eh, acá es como que se buscó hacer eso pero bueno, no no, no sucede todavía pero estaría fantástico porque sería una manera de, de darle más visibilidad al fútbol femenino eh, no sé si sucede en todos los partidos Y con todos los clubes en Chile eh, Pero bueno, era lo que yo más o menos eh, Me había informado Claro Ha sucedido, pero son excepciones Al, al, al formato original o, al, o, o lo que se da acá En la competencia chilena eh, Estuvo... La Universidad de Chile con Católica estuvo jugando el preliminar de, de, de un partido importante ahí dentro de competencia, pero claro, es, es, es una excepción, es, es algo que, que ah. no es normal acá. Pero debería ser, sería interesante para visibilizar mucho más y, y para tener mayor oportunidad de que la gente que no conoce el fútbol femenino, que en este caso son amantes del fútbol masculino, como las hinchadas, ¿verdad?, la familia que va a ver el fútbol masculino pues, eh, pueda interesarse del femenino, que la verdad no tiene mucho, mucha, mucha diferencia gigante porque la, la, la idea de juego, los planteamientos que tienen acá por ejemplo los equipos como Colo Colo, Universidad de Chile, eh, Santiago Morning Palestino, Católica, los equipos sobre todo que están en primera es bastante atractivo, hay, hay una idea clara, hay, se nota que hay un trabajo interesante y también acompañado obviamente del talento de la jugadora, así que eh, podría ser una constante pero son excepciones que, que han pasado. Sí, ah, eso es lo que, que quería, era el del torneo Sí, eso es lo que quería complementar en ese caso, Lara Y de hecho, eso es lo mismo que te iba a preguntar al respecto Claro, ah. como, como dice la profesora Paola Salvo algunas excepciones Pero hay un equipo que ha ido trabajando eso de forma paulatina Que es Colo-Colo Colo-Colo esto lo empezó el año pasado en algunos partidos Que, que tenían relevancia jugaban ante en los preliminares jugaban las muchachas recuerdo en un partido que en otro medio de comunicación donde trabajaba fui a transmitir un partido de Colo Colo porque se suponía que en ese partido uno de los mayores jugadores de Colo Colo actualmente que es Esteban Pereira, iba a romper el récord histórico hicieron una fiesta maravillosa y antes de eso Jugó Colo Colo con Palestino, la categoría adulta, la sub-17, y habían, estábamos la prensa que estábamos armando los equipos para transmitir, y yo diría que 100 personas viendo el fútbol, y esas 100 personas que eran familiares de las jugadoras después se fueron prácticamente porque no querían ver el partido de fondo, sino que obviamente su foco de atención era el partido en sí, y el partido tuvo bastante interesante, pero esos son detallitos que han ido abarcando poco a poco, pero como dice la profesora Paola ha sido muy muy lento, pero sí ya paulatinamente algunos clubes van trabajando en esto y se iba a empezar a aplicar en este en este año profesora, ¿cierto? Sí, así es. Sí, De hecho, ultra, portamos... sí, adelante, dale nomás. Eh, Sí, yo le quería... Es una posibilidad de visibilización Para el tema de los sponsors eh, Creo que te abre muchas puertas eh, y, y creo que Si hay empresas que están interesadas En la visualización de, de su sponsor en una, en una camiseta o lo que sea Este tipo de publicidad Le sirve Entonces que te pongan un horario Bueno de, de Donde la gente pueda llegar O donde te pueda ver eh, Coincide con, con esta parte de crecimiento También que pueden dar eh, en apoyo los, los sponsors Si, sí, algo similar Nosotros estamos viviendo acá en Chile De hecho, para nosotros acá como programa Tenemos un espacio para Unión Calera Que se lo dedicamos en las semanas Somos oficialmente, ya estamos en la historia del fútbol femenino El primer equipo que tiene un espacio Para el club como tal y a nosotros de a poco nos ha ido beneficiando esto con contactos, con actividades, pero ha sido muy lento, muy pero muy lento, pero con mucha humildad y mucho orgullo lo decimos. Ha sido para nosotros súper gratificante todo lo que ha ido logrando el club. Obviamente la profesora Paola lo sabe con más detalle que ha sido mucho el sacrificio que han tenido que realizar, pero este tipo de instancias paulatinamente ya se están emulando por otros clubes, pero yo creo que como dice Lara Y le encuentro toda la razón Hay un tema de, de, de, de, de temor todavía Como a lanzarse A mostrar un producto Para poder generar sponsors, contactos, lazos Y también un mayor crecimiento Y para que también las mismas muchachas Las mismas profesoras Vayan a dar a conocer su trabajo respectivo Sí, sí, sí, tal cual Tal cual Sí. Quería compartir un posteo que nos escribe acá la, nuestra panelista acá de Ataque Directo y también es coordinadora del cuadro Unión la Calera, Caldita Ravera, dice un saludo para las tres, vamos a sacar adelante al fútbol sudamericano, aprender día a día, nos vemos en el amistoso que ahí sugirió la profesora Paola al inicio de la transmisión y felicitar al Club Rosario Central y a AFA por ir mejorando su liga femenina importante incorporar una comisión de género en los clubes. Totalmente de acuerdo con usted, amiga mía. Y aquí les quería hacer una consulta. ¿Las jugadoras en Argentina tienen una especie de, de asociación o sindicato para poder hacer valer sus su derechos? Porque acá en Chile nosotros tenemos la ANJU, que paulatinamente ha tenido un crecimiento, han ido logrando cosas, pero en Argentina existe un tipo de organismo de esa índole. Sí, sí, las jugadoras tienen una asociación eh, para lo que pasa que no hay tanta información, ¿sí? o sea, no, o la jugadora no tiene el conocimiento de que tiene ese tipo de acceso. Es como, a ver, eh, la mayoría de las jugadoras hoy cuentan con un representante, pero no tienen ni idea lo que es eh, que tengan un representante, porque tampoco el representante le gestiona nada. sí. Entonces, es como, a ver, son cosas que están dentro de esta profesionalización. Pero que hay que empezar a enseñarle a las jugadoras que tienen acceso a, a, a todo este tipo de, de gestiones Y guiarlas para qué sirve cada cosa y en qué función deben cumplir y demás Pero de a ver si tenemos, eh, no, no todas lo saben Claro que sí, claro que sí una Ya que nos queda poco tiempo de programa, una consulta para ambas ¿Cómo vislumbran ustedes el futuro del cuadro de Rosario Central tras esta pandemia, cuando ya vayan retomando paulatinamente el trabajo? Eh, bueno, y lo que nosotros pretendemos es, eh, primero, que se vaya esta pandemia, ¿no? que, que podamos volver a la nueva normalidad, digamos, eh, porque va a ser todo una, un desafío y una experiencia nueva, pero bueno, eh, es seguir trabajando esto recién empieza para nosotros eh, la idea es poder ir escalando cada vez un poquito más hoy, hoy nos encontramos dentro de una zona campeonato el cual cualquier tipo de competencia que se nos vaya a generar eh, va a ser de, de altísimo nivel porque vamos a estar dentro de los ocho mejores de, de, del país y va a ser un desaf desafío enorme, yo creo que si ya con lo con lo poco que hicimos, pudimos estar ahí, eh, eh, ahora nos toca un desafío de poder ir avanzando un poco, escalando unos lugarcitos más para arriba, ¿sí? Entonces eh, ese es uno de, de los objetivos que, que vamos a buscar, lógicamente, como, como equipo, siempre, siempre dando lucha. Después otro de los objetivos es seguir trabajando, bueno, con las categorías eh, inferiores que tenemos del de femenino, poder alinearlas y, y poder formar esas jugadoras para para tener eh, una competencia en el tiempo, ¿sí? Le digo yo, porque no es solamente el momento, el ganar y listo, y ahí quedó. No, no, no, no. Rosario Central tiene que seguir trabajando para el futuro y para poder mantenerse siempre ahí, entre los entre los mejores, ¿sí? Entonces, ese es un gran desafío que tenemos. Eh, mucho va a depender de, de, de los profesionales que podamos contar, ¿sí? Eh, y después, bueno, nada, seguir potenciando A nuestras jugadoras eh, Sabemos que tenemos jugadoras de, de selección Muchísimas jugadoras de selección y, y siempre es nuestro objetivo Poder, como entrenadores, poder potenciarlas A ellas para que sean mejores No solamente para nuestro equipo Sino para llegar a la selección mayor Y quién dice, capaz que el día de mañana Poder ir a jugar a, no sé, a Chile <ríe> o, a, o a Europa No sé, donde quieran sí Que tengan la posibilidad de, de crecer Como, como jugadoras con respecto a eso, muchachas, una pregunta para ambas. Eh, ya, ya saliendo un poquito más de lo específico en relación a, a, a, a Rosario, a, al, al club al cual ustedes están acá trabajando. ¿Qué, qué, qué sueños tienen ustedes o qué objetivos tienen eh, como entrenadoras? ¿Cuáles son sus pasos, sus anhelos o sus expectativas? La dejo hablar a Lara porque si no... Es un monólogo. Este, No, bueno, como todo como todo hincha del club de que, en el que estoy Obviamente que, que aspiro a poder dirigir eh, primera eh, Para eso la no sé, te voy a tener que cerruchar el piso, Ro No, siempre le digo, vos entendés todo lo que yo hago Si yo me equivoco, bueno, no, después no lo hagas, pero bueno no, no, pero bueno, nada Yo hoy estoy dirigiendo un Sub-16 Por más que estoy trabajando a, a, al lado de Rosana, Así que como que hoy mi aspiración no, Como un objetivo a, a corto o mediano plazo Sería llegar a esa primera división Donde estoy, la estoy viendo, la estoy mamando todo eh, Pero bueno, tener yo al mando mi, el equipo Y obvio, como después, como cualquier directora técnica Es aspirar a... a a siempre un poco más y se, se puede llegar a un equipo de Buenos Aires y se puede llegar a afuera y yo nunca descarto eh, eh, eh, dirigir masculino. A mí, yo cuando arranqué la carrera de directora técnica eh, no tenía como, como objetivo el femenino, te voy a ser sincera. Eh, yo me veía capacitada para dirigir un, una categoría de... de, de no de niños, eh, adultas de, de, de masculino Me, me consideraba que, que, estaba, que estaba a la altura de eso Y y voy y ese sería como un, un máximo sueño a largo plazo Dirigir a, a hombres sí. Bueno, en mi caso yo soy un poco más ambiciosa <ríe> eh, Como me ha pasado como jugadora Siempre quería llegar a la selección mayor Y hoy me toca hacer eh, entrenadora y mi trabajo es siempre para apuntar a eso sí para poder eh, llegar a la selección mayor o, o alguna selección de mi país creo que, que es la mejor manera de poder representar mi trabajo y ayudar al crecimiento eso es lo que, lo que yo considero eh, respecto a, al, al fútbol en general también tengo la posibilidad de, de poder ir a jugar eh, a jugar eh, perdón a dirigir eh, a, en el exterior también lo, lo, lo haría no tendría ningún problema eh, son son cuestiones de que uno sabe que hacia dónde va y hacia dónde apunta y, y las posibilidades siempre se te abren eh, respecto al masculino no yo no, no nunca lo pensé Sé que estoy capacitada para, para hacerlo porque de hecho hago el mismo curso que hizo, no sé, Simeone, Gallardo, eh, cualquier técnico que ustedes, Bielsa, no sé, quien quieran nombrar, ¿sí? Nosotros hacemos exactamente el mismo curso, ¿sí? Nada más que, eh, que mi amor está en el femenino. Si el día de mañana me toca dirigir un masculino, bueno, lo haré, no tengo ningún problema, pero yo creo que mi trabajo, mi amor está referido al, al fútbol femenino, sé que falta muchísimo trabajo y necesita de gente muy apasionada Y que de verdad quiera trabajar Y quiera eh, Que esto siga creciendo Y creo que por lo menos estoy encarrilada A lo que a lo que estoy buscando Súper bien Y en, eso, y en relación a Disculpa, hola Y en eso que tú comentas A nivel ya social argentino ¿Es una sociedad machista? ¿Ha habido mayor apertura en este caso dentro del ámbito del fútbol? ¿O creen que se puede abrir una puerta para que, por ejemplo, ustedes, si, si tuviesen la instancia de, de entrenar a un equipo masculino, creen que falta o se puede dar? Eh, mira, si Falta, la miedo, falta. La, la verdad que no, no, no tengo idea, yo simplemente hago mi trabajo... Nosotros tenemos la posibilidad de tener eh, dentro de, de, de lo que es central a una dirigente mujer y eso nos ayuda muchísimo. Eh, me toca convivir con, con los profes de, de inferiores y están todos súper atentos a ver cómo trabajamos y demás. Eh, y yo también aprendo de ellos. Es una, es una manera de, de, de feedback que podemos tener para, para el crecimiento todos. Eh, por eso está bueno compartir eh, estas experiencias y... Y bueno, yo no, no sé si están o no abiertos a esto, pero que estamos, estamos, y el lugar lo vamos creando nosotras. ¿Es tu caso, que... Lara? Sí, claramente. ¿Sí? ¿Sí? No, sí. no es, que, es que es así, es que es, está difícil, no sé si es tan machista como hace unos años atrás y, supo y va a ser menos machista dentro de unos años más adelante, creo yo. Eh, nos vamos acomodando a lo que queremos nosotras como mujeres pero, eh, pero sí, como dice como dice Ro, trabajando desde acá con, con chicos, con, con hombres que, que, que forman parte de nuestro cuerpo técnico y que a lo mejor nada están en otras categorías en masculino y vienen a ver las prácticas, nuestros partidos y, y demás eh, también ir que nos vayan viendo cómo nos manejamos, cómo, cómo, cómo juega el equipo entonces es una manera de que nos conozcan y digan ah bueno no eh, una mujer eh, ¿por qué no puede también estar acá y estamos a la misma altura? Eh, como dice Roxana compartimos el mismo curso damos los mismos contenidos o sea no eh, no, no habría pero bueno falta todavía un, un poquito una pizca de, de hay una pizca de machismo en todo todavía claro chicas y en relación a, estas, a, este, a este tipo de preguntas eh, ¿Tienen algún, ustedes alguna admiración por algún entrenador o entrenadora a nivel nacional o internacional? Mira, yo tengo mi referente, que fue la única técnica que tuve, eh, Bettina Sañares, eh, hoy le toca ser dirigente de, de la Plata, femenino, es la única mujer que yo tuve de referencia como técnica, ¿sí? y yo ya, sin antes conocerla yo ya sabía que quería hacer técnica también Entonces eh, digamos que es un poco mi referente Pero en realidad eh, no hay muchas A ver, te puedo hablar de, ahora no me sale el nombre Que es la técnica que está ahora actualmente en Brasil Que es la, la, la alemana eh, La Pia Sandgai, algo yeah. así sí. Sí. Eh, Me encanta, me encanta cómo trabaja pero, pero no hay no hay mucha información, entonces como que se pierde, se pierde eso. Y creo que, que mucho de eso también lo tenemos que generar nosotros, ¿sí? con la difusión, con, como decía, eh, a dar una buena difusión y, y, y promocionar todas estas cosas está bueno porque eh, que hoy las jugadoras que vienen de otra categoría de más abajo, tengan de referencia a las jugadoras que hoy están en primera división que vean un ideal, eso las motiva a seguir creciendo, a, a querer ser alguien, a querer ser una figura, eh, a ver, la única referencia que teníamos nosotros en el fútbol era Marta mm. en, en el tiempo que yo jugaba, o Mia Ham eh, y bueno, uno quería llegar a ser como Mia Ham o como Marta, eh, bueno, tenemos que promocionar eso, nosotros internamente también porque tenemos las jugadoras para, para poder tener esas referencias. Claro, claro que sí. ¿Y Lara, alguna eh, referente, ya sea eh, varón o, o, o mujer, en relación a como entrenador? entrenador? No, me, me pasa que, bueno, no, eh, no hay mucho, lo que más pude ver y hasta ahí fue el Mundial, porque tampoco es que pasaban todos los partidos. Eh, me cuesta agarrar el, lo que es el fútbol femenino acá en Argentina no, mucho no lo transmiten eh, entonces la verdad que referente no, no, no la tengo eh, Sí, hoy en la actualidad y el fútbol argentino me gusta mucho más Gallardo eh, y después nada, lo que dice Ro eh, yo veo por ejemplo en las chicas que yo dirijo que las chicas conocen eh, el nombre de todas las jugadoras por ejemplo la selección de Estados Unidos y es, eh, su ídola es tal y, y ya tienen su ídola o su referente y eso está buenísimo porque eh, mi generación a esa edad no, no, no pasaba todo eso entonces yo creo que estamos eh, eh, estamos en esa, en esa parte de la transición no para despegar y estamos muy bien yo no sé, le debo una, una fe y una confianza bárbara al fútbol femenino no, ya no puede caer digamos ya, ya arrancó ya avanzó ya despegó, digamos. Y bueno, nada, y nosotras somos la, las artífices de esto y lo tenemos que seguir alimentando. Claro que sí. Entonces tendríamos la siguiente tarea, para quien, se le ocurre, tenga el, el dinero para invertir un congreso de entrenadoras de fútbol a nivel eh, sudamericano. Estaría bueno, ¿ah? ¿eh? Entrenadores. Sí, claro. Bueno, pues nosotros tenía... acá tenemos, acá en, en Argentina... Eh, ATFA, que es la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino buscó reunir todas las directoras técnicas mujeres el año pasado, creo que fue esto ¿no? Sí eh, Bueno, y consiguió alrededor de 100 y no, nos convocó a una reunión en, en, bueno, en ATFA Buenos Aires fueron de todas partes del país Neuquén, del Sur, del Norte Córdoba, Rosario, bueno de, de todos lados llegaron, eh, no, no consiguió a que estén todas pero sí por lo menos tienen un registro eh, de las cantidades Se buscó hacer un grupo de WhatsApp donde estamos todas Muchas se fueron, otras bueno Pero en sí, y se hicieron dos congresos Uno se hizo en Santa Fe A través de la Liga Santafecina de Fútbol También el año pasado Y, y bueno, no, no está malo después ampliarlo a, a más allá de Argentina Así que bueno, es una buena propuesta Sí, súper buena, de hecho me sorprende que hayan hecho Buenísimo, muy buenísimo Y todas estas entrenadoras son tituladas, ¿cierto? O tienen ciertos niveles de tituladas Sí, todo el mismo título que tenemos nosotras Perfecto Perfecto, muchachas Se nos acabaron los 90 minutos Con minutos de adición que tuvimos En este programa del día de hoy para mí en lo personal debo reconocer que estar con tres mujeres de carácter, soñadoras, guerreras, luchadoras por un fútbol femenino cohesionado, profesional, y que tengan las facilidades y comodidades igual que el fútbol masculino, lo encuentro para mí un aprendizaje rico para mi carrera profesional, que en este caso es la comunicación, así que Primero que todo, Lara, eh, Roxana, darles las gracias por estar acá junto con nosotros. Si quieren brindar algún mensaje a, a los hinchas de Rosal Central y también a los hinchas del fútbol femenino nacional, por favor. ¿Vos, Lara, primero? <risa> no, bueno, muchas gracias a ustedes por, por contactarse, por tenernos en cuenta. Eh, y bueno, nada más, más que agradecida, está buenísimo este vínculo más allá de las fronteras y que podamos, eh, como hemos dicho por Whatsapp, establecer algún vínculo que después lo podamos eh, llevar a cabo con algún amistoso o alguna visita por acá o por allá eh, eh, para seguir eh, fomentando este vínculo. Y no, saludos nada al, al, al club, agradecerle eh, por todo lo que nos da por todo lo que nos brinda, por la posibilidad de estar donde estamos y bueno, yo como siempre una vez más lo dije al principio y ahora al final le agradezco también a Roxana. Bueno, Perfecto Roxana, también un placer. Eh, mi agradecimiento es para bueno para todas y todos los que están hoy conectados, que nos están escuchando. Eh, agradecerles a ustedes por la invitación, eh, muy linda charla. Agradecerle a mi cuerpo técnico que seguramente que hay alguno ahí enganchado, ya me estuvieron mandando mensaje. Agradecerle también al club por toda la predisposición que tienen para, con el fútbol femenino y el crecimiento que, que están ayudando para, para que esto siga adelante. Y bueno, mi mensaje es a las jugadoras o nenas que estén todavía dudando si hacen fútbol o no, aprovechen, es el momento. Eh, es una época muy linda para poder practicarlo y, y se van a encontrar con un, una disciplina, con un deporte hermoso sí y, y que van a poder encontrar de todo tipo de vivencias dentro de, del fútbol, así que ojalá que, que sea un camino de, de vida para ellas, las que se animen. Perfecto, también le quiero dar las gracias a ambas por los videos que nos enviaron como saludos a Unión Calera de Carolina Vélez y también de Selena Chamorra, de todo corazón le brindamos las gracias y ahí dentro de la semana ahí tenemos una sorpresa también por parte del cuadro de Unión Calera que se la voy a hacer enviar a Lara, así que de todo corazón le brindamos las gracias y hablando de Unión Calera, profesora Paola, un placer como siempre, un gustazo haberte tenido acá en este capítulo de Ataque Directo junto a Roxana Vallejos y Lara Yerkovich, entrenadora y ayudante técnica del cuadro de Rosario Central. Un placer, nos encontramos pronto. Chao, chao. Gracias, chicas. Chao, gracias. Perfecto. Por mi parte me despido. Nos encontramos la próxima semana. Y mañana a las 19 horas se viene un nuevo capítulo de Ataque Directo Tercera División por la señal de Tu Zona X. Gracias a nuestros auspiciadores, gracias a DJ y Fakir por la puesta en escena, como siempre, un gran abrazo. Y recuerden que sea gol, nos vemos, chao, chao, chao.